Hola, bienvenido nuevamente a otro video más. Soy Fernando Guido y hoy te voy a enseñar cómo aumentar de peso rápidamente y mejorar la apariencia física. Bueno, en este video te voy a enseñar 5 sencillos pasos, así que toma nota. Yo toda mi vida, hasta mi adolescencia, intenté muchas cosas para aumentar de peso hasta que finalmente lo logré y quiero empezar guiándote en el camino correcto, seguro y más rápido para que puedas evitar todos los errores que yo cometí y te ahorres muchos dolores de cabeza. Así que vamos a empezar. Primer paso. Establece tu objetivo y crea un plan. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si tú vas a viajar a una ciudad que no conoces muy bien o no conoces absolutamente nada y no sabes cómo llegar ahí, vas a conducir al azar con la esperanza de que vas a llegar algún día o prefieres tener un GPS o un mapa que te, que te dé la ubicación exacta para llegar más rápido y más seguro, piensa en un plan como si fuera tu GPS o mapa y tu meta como si fuera la ciudad. Sin una meta y un plan que te falte, te vas a desconcentrar y te perderás fácilmente de tu objetivo, que es cómo aumentar de peso. Esto sucede muy a menudo. Veo a muchas personas visitar el gimnasio diariamente haciendo ejercicios y no se nutren adecuadamente o hacen malos ejercicios y, y quieren aumentar de peso rápidamente, sin planes y sin metas. Y luego se preguntan. ¿Por un aumento de peso? Esto es porque carecen de enfoque. Tener un plan específico a seguir te permitirá tomar medidas todos los días y a cada acción y cada acción te centra y te llevará a tu meta más rápido, sin pensar, sin debate y sin estimaciones. Es solo una cuestión de tomar acción. Un plan específico para ti te proporcionará la estructura diaria para mantener un progreso continuo. También, también le ayudará a desarrollar buenos hábitos alimenticios y la formación que le traerá buenos beneficios, incluso después de alcanzar tu meta. Segundo paso, conoce las necesidades de alimentación que necesita tu cuerpo. La alimentación de tu cuerpo es lo más importante de todo cuando se trata de aumentar de peso. Mira, si vas a levantar pesas, necesitas alimentar tu cuerpo correctamente y con el fin de alimentar tu cuerpo correcta, adecuadamente, perdón, necesitas saber lo que, lo que tu cuerpo necesita, la cantidad que necesita y cuándo lo necesita. Eso es en lo que todos se equivocan, cuando pensamos que solo tenemos que comer mucho. Francamente cuando veo a un individuo decirle a un chico o a una chica delgada, debes comer 3000 calorías por día y van a subir de peso, así de sencillo se lo dicen. Francamente yo me siento molesto. Comer 3000 calorías no es la clave, ni comer 4000, ni 5000 o más. Tu cuerpo necesita una cantidad muy específica de calorías, de acuerdo a tu sexo, altura, peso, actividad física y edad. Como puedes ver todo el mundo es diferente cuando se toma en cuenta todas estas cosas. Así es que es muy engañoso que se les diga que solo tiene que consumir 3000 calorías o lo que sea. Si tienes a alguien que te dice algo así, simplemente ignóralos, ellos no saben lo que están hablando, ten esto en mente, cada persona necesita una cantidad específica de calorías y proteínas con el fin de aumentar de peso rápidamente y construir músculo. Es extremadamente importante que usted averigüe las necesidades específicas de tu cuerpo y voy a hablar sobre esto en otro video. Paso número 3. Preparar una dieta para satisfacer las necesidades de tu cuerpo. Una vez que sepas cuáles son las necesidades de alimentación de tu cuerpo para aumentar de peso, entonces usted tiene que crear una dieta para, para satisfacer esas necesidades. Esto es algo que mucha gente todavía se equivoca. En lugar de prestar mucha atención a la cantidad que comen, si realmente quieren saber cómo aumentar de peso rápidamente y construir músculos, tienes que tomar en serio cada paso, cada paso que das para alcanzar tu meta y la creación de una dieta de acuerdo a las necesidades del cuerpo, eso es muy fundamental. No puedes limitarte a adivinar cuánto has comido, usted, usted necesita estar seguro de cuánto y cuándo. Esa es la única manera de alcanzar tu meta más rápido y más fácil. Así que asegúrate de crear una dieta que satisfaga la alimentación de tu cuerpo que necesitas diariamente. Presta mucha atención a la cantidad de calorías y proteínas que ingerimos a diario y asegúrese de que cumple los requisitos para aumentar de peso rápidamente. Paso número 4. Duerme lo suficiente. Este es un paso muy simple para la mayoría, y para algunos no es tan simple. Algunas personas tienen una vida muy ocupada y es difícil para ellos obtener suficiente sueño. Sin embargo, debe encontrar la manera de dormir lo suficiente. Recomiendo dormir 8 horas por día, mínimo. Si usted tiene una vida muy ocupada y solo puede dormir durante 5 o 6 horas durante la noche, trate de dormir otras 2 o 3 horas durante el día, aunque por las noches es el mejor momento para descansar. Paso número 5. Los ejercicios de entrenamiento con pesas. Esto hace maravillas para su salud y tu cuerpo. Y no solo eso, el entrenamiento con pesas es la forma más rápida y más segura para aumentar de peso rápidamente. El entrenamiento con pesas tiene resultados mucho mejores que los que no lo usan. Además, los cuerpos de los, de los que entrenan con pesas se ven mucho mejor, sexys, músculos más tonificados y atractivos tanto como para los hombres como para las mujeres depende de usted si utiliza el entrenamiento con pesas para acelerar el aumento de peso rápidamente ten en cuenta cómo quieres que tu cuerpo se vea si estás en apuro para aumentar de peso rápidamente y construir músculo puedes utilizar el mismo programa que yo utilicé anteriormente yo pasé de 120 libras a 160 libras en seis meses de puro músculo te voy a dejar el link abajo del video para que lo cheques ¿Te gustó la información que acabo de compartir contigo? Si te gustó la información que acabo de compartir contigo, te voy a pedir tres cosas. Primero, visita cómo subir de masa muscular rápidamente.com y reclama el video gratuito Los, Las tres grandes mentiras y errores sobre el fisicoculturismo, presentado por mi amigo Kyle León. Segundo, suscríbete gratis a mi canal de YouTube para que cada vez que suba un nuevo video, lo veas y lo apliques. Y tercero, haz clic en me gusta y coloca un comentario. Por tu éxito a conquistar el cuerpo que deseas, se despide tu amigo. Un saludo y nos vemos en, el en un próximo video.